Buenos días con todos, eh, profesores, profesoras, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Jorge Ramírez, eh, soy de la dirección de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa y el día de hoy voy a ser el facilitador de este taller. Me están acompañando también aquí Gabriela Álvarez y Michael Sou, también de la dirección. Y eh, para iniciar ese taller quisiera comentar que ya se está grabando esta sesión, esta sesión, eh, la grabación de la sesión la vamos a colgar luego en nuestra página de Innovación Educativa y le vamos a pasar luego el enlace. Otro punto importante a aclarar antes de iniciar es que, eh, como se, había, se les ha mencionado anteriormente, este taller eh, se puede convalidar con horas de capacitación, por lo que más o menos una media hora antes del final les vamos a compartir un enlace para que registren su, su asistencia, su participación. ¿no? Entonces, este taller tiene una duración de dos horas hasta el mediodía y eh, más o menos media hora antes les vamos a mandar una, un enlace para que puedan registrar su participación. Bien, entonces... Eh, por cierto, esta presentación que se está compartiendo es una pequeña presentación solamente ilustrativa de los contenidos que vamos a ver. La pueden eh, descargar desde aquí de la misma pantalla del Collaborate. ¿sí? En la parte superior derecha eh, tienen un botoncito con, un, con una flecha hacia abajo que dice descargar. ¿sí? Si le dan clic a ese botón van a poder descargar esta, esta presentación. Bien, entonces eh, vamos a dar inicio. Primero eh, voy a repasar un poco esta presentación para poder revisar los contenidos que vamos a ver y eh, luego voy a proceder a iniciar una presentación en vivo, es decir, desde la misma aula virtual de los contenidos que vamos a ir revisando. ¿no? Entonces, esta, esta primera sesión es una sesión bastante introductoria vamos a tener bastantes, eh, vamos a revisar varios conceptos básicos, ¿sí? De, de Ultra. Es decir, esta, este taller eh, en realidad está dirigido a una amplia base, ¿sí? Eh, entiendo que hay profesores aquí que de repente eh, ya tienen bastante experiencia utilizando Ultra, de repente algunos no tanto, ¿no? De repente algunos recién están iniciando o son nuevos, etc. Así que este eh, taller en realidad eh, les sirve a todos, Sí, Vamos a, a revisar también algunas novedades que han salido en la plataforma este, este mismo año y aquí en la sesión 1, como podemos ver, vamos a revisar algunos conceptos como lo son eh, la vista general de la experiencia ultra, eh, qué son módulos, qué son carpetas, qué son documentos... Eh, Vamos a ver cómo crear y modificar algunos contenidos. ¿sí? No desde la perspectiva de, de contenidos avanzados, digamos así como se ven en los cursos Blended, sino básicamente para que ustedes sepan ubicar y utilizar las herramientas básicas que tiene el aula virtual en caso de se encargar algún tipo de contenido en su curso, ya sea un video, un archivo, texto, un documento, etc. ¿no? Eh, vamos a ver también una función que eh, podemos habilitar para que los estudiantes eh, hagan un seguimiento propio de los contenidos que van revisando. Vamos a ver cómo podemos copiar contenidos eh, de un curso a otro en Blackboard Ultra. Y ya al final vamos a ver eh, con un poco más de profundidad lo que es eh, algunas actividades, ¿no? Actividades eh, para evaluación que son foros y tareas individuales, y después vamos a entrar también en lo que es actividades grupales. ¿no? Vamos a hablar un poco de qué son los conjuntos de grupos, cómo se crea un grupo de alumnos, cómo se asigna un grupo a una tarea, y cómo se crea una actividad grupal. ¿no? Esta es entonces la, la agenda que tenemos para, para el día de hoy. Eh, de repente a medida que vamos avanzando cada uno de estos temas podemos ir resolviendo algunas consultas, eh, pueden ir dejándolas en el chat y de igual forma eh, al final de, la, de, el, de toda la, la explicación estoy seguro que nos va a quedar un, un espacio para que podamos eh, resolver algunas consultas. ¿no? Sí Escuché que hay una mano levantada. Ok, parece que no. Bien, entonces, eso es lo que tenemos en la sesión del día de hoy, ¿no? Sesión 1. Luego, el día miércoles, ¿no? De esta semana también. El día miércoles vamos a ir a seguir con la sesión número 2, ¿no? Que ya son eh, herramientas un poco más avanzadas, ¿no? Vamos a ver herramientas de mensajería, todo lo que tiene que ver con eh, creación de sesiones de videoconferencia en Collaborate Ultra. ¿no? Vamos a ver también eh, una funcionalidad de, de toma de asistencia, vamos a revisar un poco las estadísticas que podemos tener en el aula virtual y vamos a ver un tema también importante que enlaza con el tema de hoy, que es la parte de creación y evaluación con rúbricas. Esta parte enlazaría con lo que vamos a ver hoy día de la creación de actividades, ¿no? ya sean individuales o grupales, pero lo hemos pasado para la siguiente sesión porque es un tema eh, un poco más amplio. ¿no? Y para finalizar con este taller, que tiene tres partes, ¿no? tres sesiones, en la sesión 3, que va a ser el día lunes 6, la próxima semana, vamos a ver todo el tema de cuestionarios. ¿Sí? Cuestionarios es eh, un tópico digamos avanzado en el aula virtual y por eso hemos querido hacer una sesión exclusiva para ver el tema de cuestionarios porque hay... Eh, muchos puntos de, de interés ahí involucrados, ¿no? lo que es creación de preguntas, creación de cuestionarios, bancos de preguntas, habilitación de los cuestionarios. ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en una sesión exclusiva. Entonces, este es un, una vista general a lo que vamos a ver en este taller. ¿no? Eh, recapitulando un poco, son tres sesiones. El día de hoy eh, es una sección de conceptos básicos y luego vamos a profundizar eh, un poco en lo que son las, las tareas tanto individuales y grupales ¿no? eh, nuevamente quisiera repetir que en la parte superior derecha de sus pantallas eh, van a encontrar un botón que dice descargar que es el que tiene la flechita que apunta hacia abajo justo arriba de esta presentación para que puedan tener esta estas diapositivas ¿no? bien, entonces eh, ahí va, van a encontrar también aquí un, un, un gráfico sí de de cómo es el flujo para crear un curso en Ultra. Eh, vamos a ver, antes de iniciar también este video introductorio, algo importante también que quisiera resaltar antes de empezar con la presentación en vivo, es que nuestra dirección, ¿sí? la dirección de Aprendizaje Digital, eh, brindamos todas las semanas, todos los días de la semana, asesorías sobre el uso del aula virtual. ¿No? Entonces, eh, para los que conocen o, o no conocen de, este, de estas asesorías, solamente a modo de recordatorio, eh, quisiera aprovechar para comentar que damos asesorías en el uso del aula virtual, sobre todos los temas que vamos a ver a lo largo de estas tres sesiones o de cualquier tópico que ustedes encuentren eh, a medida que van utilizando el aula virtual. ¿no? Lo pueden eh, comentar si tienen alguna dificultad. O alguna alguna consulta en cuanto al lo virtual, pueden ingresar a estas asesorías. Voy a poner ahorita en el chat el enlace para que puedan revisar la información. Y estas asesorías son los días. Ahí está, Gabriel, ha puesto. Gracias. Estas asesorías son los días lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a mediodía, y los días martes y jueves, de 3 a 5 de la tarde. ¿sí? Son de lunes a viernes, todas las semanas. ¿sí? Todas las semanas a lo largo del año, no, no, no solamente es por, por inicio de ciclo, o por apertura de cursos, no todas las semanas están disponibles estas asesorías. Repito, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12, y martes y jueves, de 3 a 5, ¿sí? Ustedes se conectan en esos horarios y siempre van a estar ahí conectados nuestros asesores de experiencia de aprendizaje para poder apoyarlos en cualquier consulta o dificultad que puedan encontrar en el eh, uso del aula virtual, ¿sí? Ya sea tanto del aula virtual ultra o si todavía están utilizando en alguno de sus cursos el aula virtual en experiencia original, también pueden realizar sus consultas, eh, de ser el caso, ¿no? Bien, entonces, eh, sí, el horario es lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 y martes y jueves de 3 a 5. Y pueden revisar esa información en, en el enlace que está en el chat. Ahí van a encontrar eh, el horario y van a encontrar el enlace para que se puedan conectar. ¿no? Eh, bueno, y muy aparte de eso, vamos a continuar entonces con la sesión 1 del día de hoy. Y antes de ello, ¿se pueden dar un minuto para compartir mi pantalla. Creo que ya se está viendo. Entonces, eh, vamos a, a ver este pequeño video a modo de introducción. Te presentamos la nueva experiencia del aula virtual con Blackboard Learn Ultra. Blackboard Learn Ultra cuenta con un diseño sencillo e intuitivo que te ayudará a navegar fácilmente y encontrar la siguiente información. La pestaña Cursos muestra la lista de asignaturas en las que estás matriculado. Tiene dos opciones de visualización, como Mosaico o Lista. Dentro de cada curso podrás revisar detalles como las unidades, anuncios, notas y mucho más. Conéctate a tus sesiones en vivo o revisa las grabaciones de tus clases. En la barra lateral izquierda selecciona Videoconferencia o en la página principal Sala de Videoconferencia. Aquí verás las clases que tengas programadas. Para revisar las grabaciones, ingresa al menú y selecciona Grabaciones. Aquí se visualizan las clases de la última semana. También puedes revisar las grabaciones de meses anteriores, ingresando desde Mis Grabaciones en la barra lateral izquierda. Con Blackboard Learn Ultra tendrás la opción de una vista de galería en las videoconferencias, con lo que podrás ver a la mayor cantidad de tus compañeros de clase a la vez. Haz preguntas a tus profesores mediante el foro de consultas. También podrás acceder a todos los materiales de clase y bibliografía del curso. Además, en la pestaña Flujo de actividades, podrás ver todo lo que tus docentes publican como nuevos anuncios, calificaciones, documentos y mucho más. Puedes realizar el avance de tus notas en cada curso desde la pestaña Calificaciones. En Calendario se muestra la lista de tareas pendientes. También puedes agregar nuevos eventos y actividades. Finalmente, la nueva pestaña ASIST te permite acceder a todos los servicios que te ofrece la UPC como biblioteca, laboratorios virtuales, tutorías, entre otros. Bien, eh, entonces, como había comentado, ahora vamos a pasar a una presentación en vivo ¿sí? de los contenidos de esta Sesión número uno eh, Antes de entrar a un curso, lo que quisiera comentar es que a nivel de nuestra página de la institución, es decir, la página que aparece cuando nos logueamos a la aula virtual, ya estamos navegando en la experiencia de Blackboard Ultra. ¿sí? Independientemente si los contenidos de los cursos que estamos dictando están eh, ya sea en Blackboard Ultra o de repente todavía si nuestro curso está en Blackboard original, a nivel de página institucional ya todos los usuarios, tanto administrativos como docentes, nos encontramos en la navegación Ultra. ¿no? Entonces, eh, esto posiblemente ya hayan ustedes tenido la oportunidad de revisarlo siempre, pero de todas maneras eh, vamos a hacer un repaso rápido acerca de los enlaces que podemos encontrar aquí. ¿sí? Eh, tenemos nuestra página institucional. Que es el primer enlace, donde vamos a poder ver todas las noticias de la universidad. ¿no? Esta información, por cierto, varía si el usuario que se conecta es un alumno, o es un docente, o es un administrativo. ¿no? Tenemos esta sesión de noticias. Luego tenemos nuestro perfil. ¿no? Aquí podemos colocar nuestra foto. Si colocamos aquí nuestra foto, eh, ya cada vez que, por ejemplo, hagamos un comentario en un foro o alguna otra participación en el aula virtual, va a aparecer aquí nuestro. Va a aparecer con nuestra foto. ¿no? Tenemos eh, esta sección que es importante, que es el flujo de actividades. Esta sección eh, existía en, en el Blackboard original, pero estaba un poco escondida. Ahora aquí está mejor posicionada. Este flujo de actividades eh, les da a los usuarios eh, de todos tipos, ¿no? alumnos y docentes también, nos da un resumen de las actualizaciones que se van realizando en cada curso. ¿no? Por ejemplo, si nosotros eh, colocamos un anuncio en nuestro curso o habilitamos una nueva tarea o cargamos un nuevo contenido, cuando nuestros estudiantes ingresen al aula virtual, ¿no? sin necesidad de que hayan ingresado al curso, les van a aparecer esas actualizaciones en esta, eh, en esta sección de actividades. ¿no? entonces Y al darle clic, estas noticias también funcionan como una especie de acceso directo. Si le dan clic, a cualquiera de las noticias que están acá, los va a llevar directamente al, al curso en donde esa actualización ha sido publicada. ¿no? Luego, aquí tenemos nuestra pestaña de cursos. ¿no? Aquí vamos a poder ver todos los cursos en los cuales estamos inscritos. ¿no? De esta forma. Como podrán ver ustedes, aquí hay algunos cursos que tienen un, que es, tienen un color aquí en la parte izquierda. ¿No? Hay algunos que tienen color, como por ejemplo esta que está acá, y hay otros que están así en gris. ¿no? Eh, ¿Esto por qué? Esto es porque los cursos que están en gris son cursos que tienen el formato de la experiencia de Blackboard original. ¿no? Y los que tienen algún color, no, no necesariamente es eh, morado, puede tener otro color, son cursos que están en la experiencia de Blackboard Ultra. ¿no? Entonces tenemos esta vista de lista. Tenemos esta vista de ventana. Estas imágenes, por cierto, son eh, por defecto, que le asigne el aula virtual. Ahora, si nosotros tenemos aquí bastantes cursos, no una lista de bastantes cursos, y eh, quisiéramos tener al principio los cursos que estamos dictando, aquí a la derecha tenemos esta estrellita, que le podemos eh, dar clic para colocarlo en favorito, ¿no? y así ese curso va a estar en la parte superior. ¿no? Luego tenemos nuestra pestaña de organizaciones que básicamente es idéntica a la pestaña de cursos. Eh, solamente para hacer una aclaración por si eh, alguien no lo sabe o no lo tiene muy claro, una organización es un espacio bastante similar a un curso. Digamos, es igual a, a un curso en un 90-95%. La única eh, diferencia, digamos, eh, vendría a nivel de... es una, una diferencia administrativa, por decirlo así. Los cursos, ¿no? Son espacios que están destinados a tener estudiantes, es decir, alumnos, ¿no? Ya sea de pregrado, de EP, de posgrado. Entonces, los cursos son espacios donde interactúan docentes y estudiantes, ¿no? Mientras que las organizaciones son espacios más bien internos, ¿no? Las organizaciones, si es que en algún momento ustedes han estado inscritos en alguna, puede ser que sean por algún taller, alguna capacitación, ¿no? Entonces, organizaciones son espacios donde interactúa, eh, personal interno de la universidad, ¿no? Administrativos y docentes, pero no hay estudiantes, ¿no? Eso básicamente es la única diferencia, porque a nivel de funcionalidades funcionan igual, ¿no? Es decir, en una organización también, también podemos tener contenidos, también podemos tener foros, también podemos tener tareas, mensajes, anuncios, etcétera, ¿no? Todo igualito que un curso. Solamente varía el lugar en donde están, en donde los vamos a encontrar en nuestra aula virtual, ¿no? Tenemos aquí también un calendario general, donde si gustan pueden agregar actividades aquí o eventos en este botón de más que está en la parte superior derecha. Eh, luego tenemos una zona de mensajes, ¿no? que lo vamos a ver también eh, un poco más en la sesión número 2, ¿no? que son los mensajes a nivel de curso. Tenemos aquí eh, calificaciones, esto es más útil para los alumnos porque aquí les figuran a ellos los cursos en los cuales están inscritos. Y eh, calificaciones obtenidas en los trabajos que han sido configurados de tal forma. ¿no? Y bueno, estas últimas eh, enlaces son eh, para administradores que son el, el usuario que tengo yo. Bien, entonces, este es un overview rápido de los enlaces que podemos tener aquí. ¿no? Ahora sí voy a entrar a un curso. Aquí tengo mi curso que está en blanco ahorita. Este es un curso en ultra, ¿no? limpio, por decirlo de una forma. Eh, entonces vamos a ir viendo algunos puntos de lo que podemos encontrar aquí. Como verán, la principal diferencia con un curso en Blackboard original es la disposición de los enlaces que tenemos. ¿no? En el Blackboard original teníamos los contenidos al lado izquierdo y al darle clic podíamos eh, ver qué contenía cada enlace. ¿no? Aquí en Ultra es distinto, ahora todos los contenidos están aquí en la parte central y al lado izquierdo lo que vamos a tener es una serie de accesos directos a diferentes herramientas del curso, ¿no? como la lista de participantes, los grupos y bueno otras, otros accesos directos como también a la sesión de videoconferencia, a la funcionalidad de asistencia, funcionalidad de anuncios, bancos de preguntas para cuestionarios. ¿no? Pero en su debido momento y dependiendo del tema que estemos tocando, vamos a ir conociendo cada uno de estos enlaces. ¿no? En la parte superior, de forma horizontal, también tenemos una serie de, de pestañas, siendo la principal la pestaña de contenidos. ¿no? Tenemos aquí también eh, el calendario, tenemos un acceso directo a debates, que no es otra cosa que los foros. Tenemos un acceso directo a nuestro libro de calificaciones o, como se conocía anteriormente, centro de calificaciones. Tenemos también un, un acceso directo a la mensajería y, finalmente, a un módulo de estadísticas. ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos un curso en blanco. Posiblemente muchos de ustedes si dictan algún curso blended o algún curso incluso que es presencial puede ser que reciban un curso que ya tenga eh, contenido cargado previamente no que ya tenga aquí eh, alguna información algunos módulos algunas carpetas algunos documentos como puede ser también que no que de repente es un curso en blanco y ustedes lo, lo hacen desde cero no hay, hay bastantes casos pero eh, sea cual sea eh, el estado en el cual ustedes tengan eh, o reciban su curso, eh, es importante conocer algunas herramientas para que puedan cargar contenido. ¿no? Entonces, eh, ya hemos hecho una vista general acerca de la experiencia en Blackboard Ultra, ¿no? más o menos general, de dónde podemos encontrar los enlaces, que vamos a ver en cada uno. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de Estructuras de organización dentro de nuestro curso en Ultra. ¿sí? Es decir, básicamente vamos a hablar de lo que son eh, módulos, carpetas y documentos. ¿no? ¿Y por qué? Porque debemos entender que dentro de un curso en Ultra existe una cierta jerarquía entre los contenidos. ¿no? Y normalmente, por un tema también de buena práctica, deberíamos acostumbrarnos a organizar nuestros contenidos haciendo uso de estas herramientas de forma correcta. ¿No? Ahora, normalmente un curso está organizado, por ejemplo, en unidades, en semanas, en sesiones, ¿no? Pero eh, vamos a tomar, por ejemplo, eh, uno de estos, de estos ejemplos de cómo estaría organizado un curso. Vamos a utilizar eh, unidades, ¿no? Voy a hacer un ejemplo utilizando unidades y semanas. Y para empezar... Si se dan cuenta, aquí en Ultra, en la parte central, hay un símbolo de más. ¿no? Cuando ustedes pasan el cursor, se pinta este botoncito que dice más. Y este símbolo lo van a encontrar siempre antes y después de cada contenido que agreguen. ¿no? Entonces, la forma de agregar contenidos en Blackboard Ultra es simplemente haciendo clic en este símbolo de más. ¿no? Le voy a hacer clic y me aparece... Una serie de opciones, pero vamos a utilizar en este caso la primera que es crear. ¿no? Le voy a dar clic en crear. Y tenemos esta lista de elementos. ¿no? Aquí vamos a ver estas opciones. Tenemos por ejemplo la primera opción que es módulo de aprendizaje. Tenemos una carpeta, tenemos documento, enlace, herramientas LTI, paquetes de SCORM. ¿No? Esto en la primera sección de elementos de contenido. Luego tenemos la posibilidad de agregar evaluaciones, ya sean exámenes o actividades. Y finalmente herramientas de colaboración como debate, que como dije al inicio eh, no es otra cosa que los foros, solamente que ahora en Blackboard Ultra a los foros se les conoce como debates. Y tenemos la herramienta de diario. ¿no? Entonces, para empezar, voy a agregar un módulo de aprendizaje. ¿No? El módulo de aprendizaje, lo voy a agregar acá, dándole clic, digamos que es la herramienta o la opción de jerarquía máxima en el aula virtual, eh, en Blackboard Ultra. Es decir, el módulo de aprendizaje va a poder contener dentro de sí mismo carpetas, documentos, archivos, foros, evaluaciones y básicamente cualquier elemento de la lista que vimos hace un momento. ¿Sí? Es como la máxima unidad de jerarquía en cuanto a organización de contenidos. No hay otra eh, opción, otro elemento, que contenga módulos de aprendizaje. ¿no? El módulo de aprendizaje es el máximo contenedor de elementos. Entonces, por eso, este, esta herramienta, el módulo de aprendizaje, es ideal para nosotros eh, jerarquizar nuestros contenidos y dándole la función por ejemplo, de unidad. ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, aquí unidad 1, podría ponerle incluso así. Vamos a ponerlo aquí visible y lo voy a dar de frente a guardar. Acá está entonces mi unidad 1. Podría yo incluso agregar un módulo previo ¿no? Y como podrán ver, al momento que yo ya agregué un contenido, en este caso este módulo de aprendizaje, ahora me aparece el símbolo de más tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿no? Entonces, siempre que agreguemos un contenido, vamos a tener disponibles estos símbolos de más para crear o agregar contenido adicional en el orden que nosotros, que nosotros lo requiramos. ¿no? Por ejemplo, ahora voy a utilizar el más, no el que está abajo, sino el que está arriba. Voy a crear otro módulo, vamos a ponerlo visible y le voy a poner información general ¿no? acá está entonces nuestro módulo de información general, tenemos el módulo unidad 1 podemos agregar aquí otro módulo que sea unidad 2 ¿no? Y así, por ejemplo, puedo agregar otro módulo que sea unidad 3. ¿No? Ah. Entonces, eh, sé que no todos los cursos pues, tienen la misma organización. ¿no? Esto se puede fácilmente adecuar a la realidad de cada curso. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una unidad, ¿no? y en este caso, dentro de la unidad 1, ¿no? mi unidad 1 por ejemplo en mi curso se va a dividir en semanas ¿no? entonces por ejemplo en este caso voy a crear ahora una carpeta ¿no? y voy a poner semana 1 y voy a agregar otra carpeta aquí mismo que diga semana 2 ¿no? y como se pueden dar cuenta Aquí, al momento que yo estoy creando elementos dentro de un módulo de aprendizaje, no me permite crear otro módulo. Es decir, un módulo de aprendizaje no puede contener a otro módulo. ¿no? Cada módulo es independiente. Por eso cuando yo agrego aquí contenido y le pongo crear, ya no me aparece la opción de módulo, sino ahora bajamos en la jerarquía y solamente puedo agregar desde carpeta. Oh, ahí está. Ahora, por ejemplo, ¿no? si mi unidad 1 era semanas 1 y 2, y puedo agregar aquí en mi unidad 2, ¿no? una carpeta que sea semana 3, y una carpeta que sea semana 4. ¿No? Si mi curso de repente no está organizado en semanas, sino en sesiones, ¿no? yo podría eh, no utilizar el nombre semana, sino dentro de la unidad hacer carpetas con el nombre de sesiones. ¿no? ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, Juan, ¿querías comentar algo? que se está reconectando. Bien, entonces, vamos a continuar. Entonces, como decía, eh, si mi curso pues, no está organizado en unidades y semanas, sino en semanas y sesiones, por ejemplo, yo podría tener, eh, en vez, aquí en vez de unidad, poner semana 1 y dentro tener sesión 1, sesión 2, o las que sean necesarias. ¿no? Pero lo importante es reconocer esta estructura, ¿no? esta jerarquía. Eh, esto nos va a ayudar a tener bastante organización de de nuestro curso, ¿no? haciendo uso de los módulos de aprendizaje como contenedor máximo de elementos y dentro de los eh, módulos podemos ir colocando carpetas. ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, en información general, podríamos poner eh, de repente el calendario del curso, el calendario de actividades, o cualquier información previa a la sesión inicial que podamos tener. ¿no? Incluso a veces en información general podemos poner eh, un un foro de consultas, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí por el momento y vamos a ir acá a unidad 1, ¿no? Entonces, dentro de las carpetas, ¿no? Si se dan cuenta aquí en, eh, eh, a la derecha, tengo estas flechitas, ¿no? Que apuntan hacia arriba y hacia abajo, y simplemente dándoles un clic, se va desplegando, ¿no? Se van desplegando, se van abriendo. Entonces, ahora, dentro de la carpeta semana 1, le voy a dar clic aquí al más, le doy crear, y lo que podemos ver ahora, nuevamente, ¿no? reconociendo la jerarquía que se tiene en Blackboard Ultra, al yo darle clic al símbolo de más que está dentro de la carpeta, como pueden ver aquí, ya no me aparece la opción de carpeta. Es decir, así como un módulo de aprendizaje no puede contener a otro módulo, una carpeta no puede contener a otra carpeta. ¿no? Entonces la estructura funciona así, ¿no? Carpeta, documentos y otros elementos dentro de carpetas, carpetas dentro de módulos. ¿no? Aquí entonces yo puedo crear, por ejemplo, un documento. ¿No? Podemos poner aquí introducción. Cada elemento, por cierto, tiene la posibilidad de, en el momento, ponerlo visible o lo podemos dejar oculto mientras lo trabajamos. ¿no? Esto aplica para... Todos los elementos de BlackWare Ultra, desde módulos hasta documentos. Y aquí es donde nosotros vamos a poder eh, agregar contenido. ¿no? Tenemos diferentes opciones. ¿no? Podemos de frente, por ejemplo, hacer clic aquí donde dice Agregar contenido. Y tenemos este editor de texto. ¿no? Suponiendo que habéis estado pensando que este curso sea, ¿no? por ejemplo, de ciberseguridad. ¿no? Yo podría poner acá una introducción a mi curso simplemente a, a modo de ejemplo puedo copiar aquí este contenido ahí tengo entonces este texto ahí está y a, a medida que yo agregue texto también, no de igual forma como en la página principal aparecía el símbolo de más, ahora nuevamente está apareciendo aquí, no entonces yo puedo ir construyendo mis contenidos eh, haciendo uso de este símbolo de más lo que lo cual quiere decir que no necesariamente tengo yo que en un en un solo intento por decirlo así agregar todo el contenido sino que puedo ir agregándolo por partes y complementándolo con otros elementos no por ejemplo puedo agregar aquí nuevamente agregar contenido eh, puedo agregar aquí imágenes no complementar con imágenes eh, Multimedia, es que si es que yo tengo un video de repente en mi computadora que quiero subir, lo puedo colocar. Puedo agregar también acá video de YouTube. ¿no? Y me va a llevar eh, a un buscador donde yo, por ejemplo, puedo seleccionar un video. ¿no? Suponiendo que lo busque acá, no puedo seleccionar uno de estos, de estos videos de YouTube que yo busque. Puedo elegir si este contenido va a ser como, es decir, si cuando el alumno haga clic lo va a llevar a una página externa, en este caso a la página de YouTube. O, de preferencia, dejarlo así como está para que el video se reproduzca eh, de frente en el navegador donde se está viendo el contenido. ¿no? Acá está entonces este video, por ejemplo, le pongo guardar. ¿no? Ahí está, por ejemplo, está, estamos siguiendo con la construcción del contenido. Podemos agregar. Aquí más texto, ¿no? Esto lo, lo podemos eh, copiar de repente de otro, de otro lugar o lo podemos incluso digitar también. ¿no? Ahí está nuestro texto. Podemos cargar archivos también aquí, ¿no? Aquí donde en el símbolo de más, cargar desde el público, por ejemplo, ¿no? Podemos aquí este cargar algún archivo. ¿no? Algún PDF, algún Excel. no Por ejemplo, voy a, vamos a cargar la, la presentación de este curso, de este taller. ¿No? Al cargar un archivo, por cierto, esto es importante saberlo, nos da la opción de elegir si nosotros queremos que ese archivo que estamos cargando, queremos que los alumnos los puedan ver y descargar. Queremos que solamente lo puedan ver o que solamente lo puedan descargar, ¿no? Por lo general es la primera opción, ver y descargar. Acá está entonces el archivo, ¿no? Y así podemos ir armando, ¿no? A través de diferentes herramientas, ¿no? Eh, agregando texto, podemos agregar videos, eh, agregar archivos, agregar imágenes, ¿no? Y todo eso lo podemos agregar desde esta opción que dice agregar contenido. ¿no? Aquí tenemos la posibilidad de eh, insertar archivos adjuntos, agregar texto o insertar video o imágenes. ¿no? Si bien es cierto, aquí también en agregar contenido hay una opción de agregar un documento adjunto. ¿no? Esto de repente si estamos colocando el documento adjunto como parte de un párrafo de texto, pero si es un archivo suelto lo podemos agregar de frente con la opción que dice cargar desde el equipo. ¿No? Ahí vamos a poder encontrar eh, la forma de cargar un documento. ¿no? Entonces, este es un ejemplo básico de un documento que podemos tener acá. ¿no? Ahí está. Está ahorita invisible, ¿no? porque lo había puesto así. Y si quiero que ya los alumnos lo vean, simplemente lo voy a poner acá, visible para los estudiantes. ¿no? Incluso aquí también podemos agregar... Eh, Archivos, es decir, podemos cargar archivos sin necesidad de crear un documento, sino de frente en cualquier parte del, del curso, ¿no? Haciendo clic en el más y no, no utilizando crear, sino cargar. ¿no? Si le pongo cargar aquí, de frente también vamos a poder agregar un archivo. ¿no? Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, podemos, eh, si en caso nuestro curso. Eh, nuestra unidad se divide, por ejemplo, como en este ejemplo, ¿no? En dos semanas, pero si a su vez nosotros tenemos una división de dos sesiones por semana, podríamos utilizar en este caso los documentos, ¿no? Crear dos documentos, uno que sea semana 1, otro que sea semana 2, perdón, sesión 1, sesión 2, y dentro de cada sesión poner en el documento todos los archivos referentes, ¿no? eh, Ahora, también si... Nosotros, obviamente, dentro de cada semana tenemos actividades, podemos agregarlas directamente aquí dentro de la carpeta. ¿No? Aquí en crear, podemos agregar un examen o una actividad. ¿No? Eso lo vamos a ver eh, con un poco más de profundidad en, en unos momentos. ¿No? Pero entonces, esta es la estructura básica que podemos construir en Blackboard Ultra. ¿No? Como decía, si es el caso de que hemos recibido un curso en blanco, ¿no? entonces es importante conocer esta jerarquía que tienen los elementos para que podamos nosotros cargar nuestros contenidos de una forma ordenada. ¿no? De igual forma, si hemos recibido nosotros un curso eh, que ya venía con contenido, ¿no? también podemos hacer eh, uso de estas herramientas para poder eh, complementarlo. ¿no? Eh, no sé, Gaby, si ¿sí hay que dar algún permiso para que puedan hablar, porque hay una... Ahí está. Sí, ya lo puse Profesor Ricardo. La ¿Había alguna pregunta? Muy muy buenos días, buenos días con todos. Eh, yo tenía una, una consulta con respecto a insertar imágenes, ¿no? O de repente cargar archivos. En el Blackboard clásico lo que hacíamos era subir los archivos, subir las imágenes en, en la colección de contenido, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues, se jalaba este los archivos, se jalaban las imágenes, ¿no? Y, bueno, a veces había problemas por el hecho de que, por ejemplo, en mi máquina la imagen se veía bien, pero en otras máquinas la imagen no se veía bien, ¿no? Se veía más pequeña, ¿no? En otras se veía más grande y en otras no se veía, ¿no? Entonces, lo que habíamos hecho para salvar ese problema era, pues, cargar en la colección de contenido, luego jalar el, UR, el URL permanente, ¿no? Y con eso se solucionaba, ¿no? No sé si aquí... ¿Existe una colección de contenido para poder trabajarlo así? ¿O en el Ultra ya no se tiene ese problema, no? ¿Dónde se podría cargar esos archivos, por ejemplo, no? ¿O es suficiente con cargarlo a partir de la, de la máquina, nada más? Esa era mi duda. Ok, sí, en, en Ultra, en realidad, eh, todo el tema de, de visualización de contenido eh, ha sido bastante mejorado, ¿no?, con respecto al blog original. Sobre todo teniendo en cuenta que Ultra eh, está optimizado para distintos dispositivos con los cuales se, podían, se podrían conectar los alumnos, ¿no? Recordemos que hay muchos alumnos que se conectan a sus clases no necesariamente desde una PC o laptop, sino muchas veces lo hacen desde una tablet o incluso desde un celular, ¿no? Entonces, eh, siempre existe pues esa preocupación de que los contenidos no se vean bien en algunos dispositivos o en, algunas, eh, o en otras computadoras. ¿no? Entonces, una de las eh, mejoras que trae consigo Blackboard Ultra es la, justamente la, la mejora de visualización y la accesibilidad en diferentes dispositivos. ¿no? Eso quiere decir que cualquier contenido que nosotros carguemos eh, directamente se va a, a ver bien o simplemente se va a, a escalar al, al tamaño de pantalla desde el cual se esté visualizando el contenido. Sin embargo, sí existe una colección de contenido en, en Ultra, ¿no? y se puede acceder desde acá. Eh, no, no hay un botón específico, sino que eh, haciendo clic en cualquiera de estos símbolos de más, ¿no? aquí por ejemplo está el más, o aquí debajo. debajo de, al pasar el cursor, debajo de cada contenido creado vamos a encontrar este símbolo de más. Al darle clic que eh, aquí por ejemplo tenemos la opción que está al final que dice colección de contenido ¿no? uh -huh. entonces vamos a entrar ahí eh, hacemos clic aquí donde dice buscar en la colección de contenido y acá, acá estamos ¿no? entonces uh -huh. acá estoy en la colección de contenido del curso ¿no? donde yo podría cargar archivos ¿no? podría cargar archivos acá y eh, como mencionaba el profesor se puede jalar la url permanente de, de la imagen, por ejemplo, ¿no? y al momento de crear eh, o de cargar, mejor dicho, un contenido, ¿no? aquí, por ejemplo, justo donde estábamos en, la, en este documento, aquí, por ejemplo, donde dice imagen, me pide una url. ¿no? Entonces, esta URL la podríamos copiar si es que estamos haciendo uso de la colección de contenido. ¿no? Voy, a, voy a repetir dónde estaba. Haciendo clic en cualquiera de los símbolos de más. Vamos a la última opción que es colección de contenido. Buscar en la colección de contenido. Acá podemos cargar archivos. ¿no? Aquí, aquí podemos cargar este buscar archivos locales, podemos cargar imagen. no sé si tengo alguna imagen por acá que se preste tal vez esta no, entonces desde acá si sí, hay una imagen Ahora la diferencia de, de Ultra, como pueden ver, es que ahora no necesito entrar directamente a la colección de contenido, es decir, a la vista en la que estaba antes, para jalar la imagen, ¿no? Sino que aquí desde, desde el mismo, desde, desde la misma, desde el mismo curso, ¿no? Colección de contenido, buscar, ¿no? Le doy clic, enviar, y acá está, ¿no? Y le pongo guardar. Entonces desde ahí puedo jalar la imagen, ¿no? Ya apareció acá. Pero, como decía, eh, Ultra sí viene bastante optimizado para, para ese tema de las imágenes. Entonces, eh, anteriormente con Blackboard original sí se tenía el problema de que, de que algunas imágenes o algunos contenidos no se veían bien en los distintos dispositivos, pero Ultra sí está bastante optimizado para eso, ¿no? Así que, eh, con seguridad, podemos cargar las imágenes directamente desde nuestra computadora o podemos hacerlo como acabo de hacer también desde la colección de contenido, ¿no? Muchas gracias. Una consulta, buenos días. Sí. Eh, un, eh, gracias. Una consulta. Eh, ¿Cómo puedo mover, por ejemplo, un contenido, digamos, de la semana 6 a la semana 2? O cualquier material que esté en una semana, digamos, por, por equivocación, y moverlo a la semana que corresponde. Sí, bueno, en ese caso simplemente lo podemos jalar. ¿no? Por ejemplo, voy a crear aquí, vamos a crear un documento. suponiendo que yo voy a hacer acá este documento y eh, aquí simplemente cuando yo eh, paso el cursor ¿no? por el elemento aparece esta manito y aquí a la izquierda hay dos flechas no unas flechas que apuntan hacia arriba y hacia abajo entonces eh, con el clic izquierdo lo selecciono y sin soltar lo suelto donde quiero que esté ¿no? por ejemplo si yo quiero mover esto aquí dentro Dentro de semana 1, lo cojo con el clic izquierdo y sin soltar, lo traslado y ya se movió. Ahora está acá. ¿no? ¿Y podría pasar a otra unidad también? Sí, también. Por ejemplo, si esto yo lo quiero sacar, lo saco de acá, muy bajo, y por ejemplo lo quiero meter aquí en unidad 3, al, al pasar el cursor se van abriendo los los elementos. ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estoy pasando el cursor sobre unidad 3, entonces se abre y acá me está dando como una especie de preview de dónde, lo, dónde va a caer. ¿no? Entonces aquí lo suelto y ya está. Entonces ah, es okay. cuestión simplemente de, de pasar el cursor hasta que aparezcan esas flechitas y de mover esto, eh, el contenido hacia donde querramos. ¿no? Muchísimas gracias. Uh -huh. Sí, otra pregunta, profesora Mireya. Sí, perdón, decía. Sí, ¿Cómo estás? ¿La colección de contenido se, man se mantiene durante el ciclo o al iniciar el otro ciclo se borra? Cuando se trata de un curso máster, todo el contenido del curso permanece incluyendo su colección de contenido. No, Entonces, eh, aquí ya podríamos eh, hablar un poquito eh, de lo que es cursos máster y cursos sección. ¿no? Entonces, si van a hacer uso, ya sea de la colección de contenido o si van a cargar materiales, no, lo ideal... Eh, sabemos que no siempre es así, pero lo ideal es que eh, esta, estas modificaciones o la carga de estos contenidos se, harga, se hagan en un curso máster, ¿no? para que luego puedan pasar a todas las secciones y no se, no se pierda esta, esta información. ¿no? Porque recordemos que los cursos sección, cuando termine el ciclo, se deshabilitan. ¿no? Si bien es cierto el contenido eh, permanece ahí, pero el curso se deshabilita y ya no vamos a tener acceso, ¿no? Entonces, eh, los, los docentes que son coordinadores y tienen acceso a, a cursos máster podrían eh, cargar ahí contenidos tanto en la colección como en el mismo curso y van a permanecer ahí, ¿no? Ok, Jorge, entonces hay que avisar a los coordinadores. Gracias, muy amable. Sí. A ver, eh, un tema que quería aprovechar para mencionar, vamos a seguir todavía con esto del, del contenido, ¿No? Eh, aquí al lado izquierdo hay, hay una opción que, que es importante ¿sí? pero que no es eh, tanto útil para, para el docente sino para, para el estudiante ¿no? pero sí es importante que, que los profesores la habiliten si es, que la quieren, si es que quieren que los estudiantes la utilicen ¿no? se trata de el seguimiento del progreso que está aquí a la izquierda ¿no? ahora, eh, de repente el nombre es, es un poco confuso es seguimiento del progreso pero eh, debe entenderse en este caso que es seguimiento del progreso para el estudiante, no es decir, es el estudiante quien puede hacer un seguimiento de su propio progreso en el curso no es una funcionalidad bastante sencilla pero que sin embargo eh, a los alumnos y muchos lo han manifestado les resulta bastante útil, ¿no? por ejemplo aquí ahorita por defecto esto va a estar en desactivado ¿no? así va a estar así pero si yo le pongo activar, voy a hacer clic aquí, activar, vamos a iniciarlo, no, activado, y le doy guardar. Ahorita desde la, desde la vista de docente no hay ninguna modificación aparente, pero si entramos a la vista de estudiante, que por cierto aquí en la parte superior derecha tienen este enlace que dice vista previa del estudiante. Vamos a ingresar. Iniciar vista preliminar. Esto nos va a permitir ver los contenidos. De la forma en que lo vería. O de la forma de que lo verían nuestros estudiantes. ¿no? Entonces aquí sí podemos ver por ejemplo una diferencia. ¿no? Vemos que los contenidos tienen al lado izquierdo. Un botoncito. ¿no? Entonces estos elementos. Al ir viéndolos, ¿no? el estudiante va ingresando cada uno y se van marcando con este check verde. ¿no? Entonces, eh, hay cursos, por ejemplo, que tienen bastante contenido y esta es una herramienta útil para que los estudiantes puedan eh, marcar en verde. ¿no? Se hace de forma automática o también ellos le pueden hacer clic. ¿no? Se puede ir marcando a medida que van avanzando. ¿no? Entonces, eh, esto de acá, como pueden ver en este mensaje, no se va a marcar en verde hasta que el alumno haya revisado todos los contenidos que están dentro de ese módulo o dentro de esa carpeta, ¿no? Entonces, esto no se va a marcar en check verde hasta que yo haya revisado esta carpeta, ¿no? Hasta que hayan ingresado a cada uno de estos elementos, ¿no? Así como lo ve un alumno, por ejemplo, lo que yo acabo de crear. Aquí puede descargar el archivo, puede darle clic, puede ver el video directamente desde el, desde el documento, puede leer el texto... Entonces, a medida que va haciendo clic en cada uno de los elementos, estos van a ir apareciendo. Y cuando complete la visualización de todos los contenidos, ya lo va a poder eh, poner en check. ¿no? ¿Sí? ¿Pregunta? Porque ¿Hay manera que yo como profesora pueda ver si el alumno está viendo el contenido de Blackboard? Porque muchas veces uno sube material y no sé si el alumno está siguiendo o está viendo todo el contenido. ¿Hay manera de que yo pueda visualizar eso? Sí, eso lo vamos a ver eh, un poco mejor en la siguiente sesión que vamos a ver el tema de estadísticas. Ok, perfecto, gracias. Sí. Claro, pero para, para eso... Eh, Tendría que haber conten contenido pues, en nuestro curso, ¿no? Pero sí, lo vamos a, a ver con mayor profundidad en la parte de, de estadísticas. A ver, ¿sí? ¿Consultas? Sí. Eh, buenos días. habla Rosa Rodríguez, Jorge. Eh, el tema de crear banners y emojis para hacerlo más atractivo el material, ¿cómo lo hacemos? A ver... Voy a salir de la vista preliminar de estudiante. Sí, ojo que aquí este, esta funcionalidad les va a permitir a ustedes tener una, una vista de cómo es que los alumnos van a ver los contenidos que ustedes han cargado. ¿no? Y al darle salir, sí, aquí sí es importante, eh, tienen dos opciones. ¿no? Una opción que dice descartar y una opción que dice guardar. Eh, yo recomendaría que siempre que entren a esta vista preliminar, le den después descartar. ¿no? Porque después podrían encontrarse con algunos problemas, como por ejemplo, eh, si están haciendo un, una actividad, no una tarea, o si están haciendo incluso un cuestionario. Si ustedes le dan guardar, el aula virtual va a guardar lo que ustedes han hecho acá. ¿no? Entonces, eh, solamente quiero aclarar que esta herramienta funciona de la siguiente forma. ¿no? Al ustedes darle clic a la vista preliminar, el aula virtual crea un usuario de preview para ustedes. ¿no? Entonces... Por ejemplo, si yo quiero ver cómo los alumnos ven la actividad que estoy creando y entro a la vista preliminar y simulo, por ejemplo, que estoy haciendo un envío ¿no? y luego le doy guardar, el curso va a registrar como que un alumno ya hizo un envío. Entonces, si ustedes después quieren modificar la actividad, el examen, el cuestionario o el contenido que estén haciendo, posiblemente no, no les permita. ¿no? porque lo, les va a decir que el alumno ya empezó, que ya hay un alumno que ha hecho la evaluación. Entonces, aquí es importante que al momento de que han visto todos los contenidos en la vista preliminar, simplemente le den descartar. ¿no? Entonces, con eso se limpia lo que han hecho y ya pueden volver a, a modificar. ¿no? Eh, entonces... Me comentaban acerca de emojis y banners. Bien, emojis no hay en el, en el Ultra. Lo que se puede hacer es copiarlos simplemente. no? Por ejemplo, si yo googleo aquí... Emojis. Por ejemplo, tengo aquí... Vamos a copiar uno de acá. Estoy entrando a la, a la primera página de Google que me ha salido, ¿no? por, si, por si acaso. No no estoy haciendo ninguna, ninguna búsqueda... Eh, específica para, para el aula virtual entonces aquí por ejemplo si yo edito edito esto y acá al final lo quiero pegar bueno, ahí no salió bien vamos a ver en el documento ver otro Ahí está. ¿No? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que aquí adentro del Lola Virtual no, no hay, es decir, si yo creo un elemento, no hay una, una opción eh, que diga agregar emojis, pero si yo tengo emojis de, de cualquier otra página, simplemente los puedo copiar y los puedo pegar aquí en los, en los títulos o en el texto que, que ingrese, ¿no? O sea, admite este tipo de figuritas en en los títulos o subtítulos de los, de los elementos que voy creando ¿Sí? ¿Pregunta? Buenos días, sí, una consulta, buenos días eh, no, ¿No reparé cómo creo yo la secuencia? ¿Creo en cada unidad la secuencia para cuando van leyendo los alumnos o tengo que crearlo para todo el curso? No, la, la secuencia eh, que se crea Acá es automática, ¿no? Va a depender en todo caso del, del orden que yo le esté dando a los a los contenidos que voy haciendo, ¿no? Entonces, no, no, eh, una vez. Es prerequisito, o sea, que, que no pueda avanzar si es que no ha visto las unidades anteriores. Eso es lo que estaba entendiendo que habías explicado. Que si. Eh, no, no, una, una, un tema es eh, este seguimiento del progreso que, que acabo de explicar, que es solamente para que el alumno lleve un conteo de los elementos que va visualizando. Y otro tema bastante distinto es condicionar el acceso a un elemento. Ah, eh, ya. Yo creía que era el condicionar el que estabas explicando. No, no, no, eso no lo he explicado. Eso, okay. Sí, voy a, voy a ver si lo, si lo explico ahora en un momento, pero ya. son temas distintos. O sea, el, la funcionalidad de hace un momento era solamente para que, para que conozcan que es una forma en que los alumnos pueden eh, hacer un seguimiento de lo que ya vieron, ¿no? Para por si salen del aula y vuelven a entrar, para que luego puedan continuar donde se quedaron, ¿no? Pero no, no era una condicional a, a que puedan o no ver determinados elementos, ¿no? Es, eso, eso es, es otro. configuración la, Solo habilitándolo de la izquierda, del seguimiento, ya lo pueden hacer así. Así es. Ok, ya. Yeah. Okay. Simplemente Entendí. haciendo clic acá, activado, guardar. Ajá. Ya está. ¿no? Yeah. muchísimas gracias. Sí, quería ver, antes de continuar, el tema de los banners creo que se podía agregar acá Sí, ¿hay otra pregunta? Sí, eh, una consultita, por favor, si fuera posible. Uh -huh. Sí, eh, imaginemos que ya hemos ingresado material, pero hay un error en uno de los PDFs que hemos puesto dentro de la unidad, dentro de la información que ya está ingresada. ¿Cómo puedo hacer para sacar ese documento que está dentro del PDF, en un PDF? Y cambiarlo. O sea, una vez que ya lo ingresé, ya está cerrado el curso, digamos, pero, uy, cambió un link o algo y necesito volver a eh, colocar un nuevo PDF donde ya estaba antes. Pongamos ahí en donde estás mirando dentro de, por ejemplo, semana 1, que hay una información y dice, ponga toque clic aquí para la ficha donde está la bibliografía, por ejemplo. Entonces, ese okay. clic va al PDF. Yo lo que necesito cambiar es ese PDF que está dentro de ese clic, digámoslo así. Ya, en ese caso habría que ver eh, a, en dónde está el PDF al cual está apuntando ese enlace, ¿no? Y, y modificarlo en su origen, que, bueno, puede variar dependiendo de dónde esté guardado ese documento, ¿no? Claro, pero ¿cómo hago para editarlo, digamos así, para poderlo sacar para editarlo? ¿O ya no se puede editar una vez que ya lo, lo guardé? ¿O ya lo subí? O sea, lo que se puede hacer es modificar, el, si es un documento PDF con información que se tiene aparte, lo que puede hacer es simplemente modificar el PDF fuera del aula virtual, eh, ocultar o eliminar el que está aquí y cargarlo nuevamente, ¿no? Claro, pero eh, ¿cuál sería la secuencia que debo hacer para poder sacar ese PDF que ya estaba colocado? Y poder colocar uh -huh. el nuevo. Bueno, en ese caso, solamente habría que aquí en esos tres puntitos de la derecha, suponiendo ¿Ya? que este es el PDF, darle clic en eliminar. ¿No? No, pero está dentro de... Pongamos, imaginemos que dices eh, taller de inicio del semestre. Dentro de eso, ya está toda la información. Y hay un hipervínculo para... Hay un vínculo donde uno hace clic y ahí sale el PDF. Que se, que se ingresa Como esto. Ajá, ajá. Si yo quiero cambiar eso, por ejemplo, ¿cómo hago? Claro, en ese caso se, se tendría que tener el documento base, ¿no? Que si en ese uh -huh. caso si es un PDF, posiblemente ese documento base haya sido un Word. Claro. Entonces, pero eh, ya está que... en PDF. Yo ya puedo cambiarlo por mi cuenta, pero ¿cómo hago para sacar este PDF de aquí y poner el nuevo? Porque ya con, con el, la modificación hecha. Ah, sí, claro, como decía, si el, el, ese documento se modifica aparte, ¿no? con el enlace nuevo, y este, suponiendo que este PDF ya es, eh, tiene el error, tendríamos que eliminarlo, eliminar y cargar ahora el, el PDF que, que, no tiene, que ha sido modificado, ¿no? que tiene la nueva información. Mm, ya, es que está dentro de... O sea, tengo que sacar todo el módulo y definitivamente y poner todo. Claro, es decir, el PDF no se puede editar desde aquí. Ya. Yeah. No, o sea, un, un documento que ha sido cargado en el aula virtual no se puede editar directamente desde acá. Tiene que editarse aparte, ¿no? En, en su origen. En este caso, por ejemplo, si, si es un PDF, posiblemente haya sido previamente un Word o un PowerPoint. Se tiene que editar y, y luego ya eh, se puede cargar nuevamente sin ningún problema. Pero desde aquí Mira. mismo, desde el aula virtual, no, no se puede eh, editar documentos PDF, ¿no? Solamente uh -huh. se pueden editar documentos que hayan sido creados aquí, como, como este de acá, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que este es un documento con texto que tiene claro. un enlace, entonces uh -huh. acá sí yo puedo editar y puedo cambiar esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿no? Si acá este enlace está errado, uh -huh. entonces aquí le doy a enlace y aquí le cambio la URL, ¿no? Ah, ok. Pero... Claro, pero esto no es un PDF, ¿no? Es, es un texto que ha sido ingresado sí, eh, de un documento, o sea, en un, utilizando la, la herramienta documento sí, de la herramienta. del mismo Blackboard Ultra, ¿no? Ah, ok. Ok, muchas gracias. Ok. Bien, eh, sobre, sobre el banner, eh, no, no recuerdo ahorita la opción, no recuerdo haber haber, hecho, haber cargado banner, sé que se puede hacer, en todo caso este, no, no lo recuerdo ahorita, disculpen, pero eh, voy a eh, revisarlo y en todo caso en la siguiente sesión, y esto quisiera aprovechar para comentar, de repente si, si hay alguna consulta que por ahí eh, no pueda ser respondida en esta sesión, eh, me lo llevo de, de tarea, lo confirmo y en la siguiente sesión, al inicio, podemos dar un espacio de unos 5 o 10 minutos para poder este, contestar algún, cualquier consulta que no haya sido resuelta en este momento. ¿no? Eh, sí, es que una... no sé si es lo mismo, al menos esta, esta imagen que está acá, es la imagen que, que aparece predeterminada en el curso. No sé si sea la misma que... Que aparece aquí en al momento de ingresar. ¿no? Bien, eh, a ver, voy a continuar con lo que tenemos aquí. Siguiendo con la parte de contenido, algo importante también es saber eh, cómo copiar contenido de otro curso. ¿no? Por ejemplo, pongámonos en el siguiente caso. ¿no? ¿Qué sucede si yo en mi curso eh, yo dicto por ejemplo cuatro secciones no tengo cuatro secciones y este es un curso que supongamos que ya venía con este contenido del master ¿no? pero hay algo nuevo que yo quiero agregar y que tengo que agregarlo en todas las secciones ¿no? entonces eh, no voy a tener que copiarlo o mejor dicho, no voy a tener que crearlo uno por uno en cada una de mis secciones no suponiendo que de repente incluso tenga más y, y si es, por ejemplo, es una carpeta que tiene tres documentos o cuatro documentos, ¿no? Para no estar sección por sección creando la carpeta y cargando uno por uno los documentos, yo podría hacer eh, esto en una de mis secciones, ¿no? Y en las demás secciones lo que podría hacer es simplemente copiarlo, ¿no? Copiar este contenido a la sección en donde estoy, ¿no? Entonces aquí hay un criterio. Eh, que es importante diferenciar, sobre todo eh, los que hemos hecho es esta copia de repente en original, ¿no? Y para no confundirnos, eh, la lógica de la copia de contenido anteriormente en Blackboard original era eh, yo tengo mi curso, tengo un contenido en mi curso, y para copiar contenido voy a, a ingresar eh, al curso donde tengo el material y lo voy a enviar a otro curso. ¿No? Entonces, la lógica de copia de contenido en original era... ...tengo contenido, ¿a dónde lo envío? ¿No? Mientras que en Ultra, la lógica es al revés. Es decir, yo eh, tengo que ubicarme en el curso... ...donde quiero habilitar el contenido nuevo... ...y tengo que preguntarme de dónde lo traigo. ¿No? Entonces, eh, nuevamente repito... ...en original la lógica de copia de contenido era... ...hacia dónde envío el contenido... Mientras que aquí en Ultrica es desde dónde lo traigo. ¿no? Entonces, suponiendo que yo en este curso quiero copiar un contenido que tengo en otra sección. ¿no? Entonces, yo me voy a dirigir acá al más. Y aquí tenemos esta opción que dice copiar contenido. ¿no? Entonces, aquí en realidad el único requisito es que yo tengo que estar inscrito como profesor. En ambos cursos, ¿no? En el curso de origen y en el curso de destino. ¿Para qué? Para que en esta ventana me aparezcan todas las secciones en las cuales yo estoy inscrito. ¿No? Por ejemplo, yo he dado clic, nuevamente lo voy a hacer. He dado clic acá en copiar contenido, ¿no? En el más, copiar contenido. Y aquí, por ejemplo, tengo varios cursos, ¿no? Cada uno de estos, de estos enlaces que aparecen en esta lista son cursos. ¿No? entonces eh, no le voy a dar el check aquí a la izquierda porque eso significaría que quiero copiarme todo el curso cuando no es así, sino lo que voy a hacer es ingresar con esta flecha que está al lado derecho voy a ingresar al curso ¿No? entonces cuando yo ingreso a un curso por ejemplo acá me salen todas las carpetas que tiene ese curso ¿No? si yo lo único que quería copiar por ejemplo es un elemento que estaba dentro de la unidad 1 de ese curso voy a ingresar nuevamente acá bueno, en este caso no hay nada, pero puedo retroceder. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero copiar estas dos carpetas? no, Unidad 4 y unidad 5 de otro curso, quiero traerlas a este curso. Entonces, las selecciono con el check. no, Esta selección yo lo puedo hacer a nivel de estas carpetas. O si es un elemento en particular, puedo ingresar incluso a las carpetas y hacerles clic. ¿no? Pero ahorita solamente voy a copiar las carpetas. Entiéndase que se estaría copiando la carpeta las carpetas con todo el contenido que tienen en su interior ¿no? entonces le pongo comenzar copia entonces como había dicho la lógica aquí en ultra es desde dónde traigo el contenido no lo que quiere decir que si yo estoy en una sección que tiene un contenido que yo quiero copiar hacia otras secciones lo que yo voy a tener que hacer es entrar primero a las secciones eh, en blanco o a las secciones que no tienen el contenido y desde ahí jalar el contenido desde el curso que, que tiene el contenido. Acá está, ¿no? Ya se copiaron, por ejemplo, ambas carpetas. Entonces, lo que he hecho yo ahorita es traer estas dos carpetas, carpeta unidad 4 y carpeta unidad 5, lo que he hecho es traerlas desde otra sección, ¿no? Y en realidad esto funciona para cualquier elemento, ¿sí? Para carpetas para documentos, incluso para actividades, ¿no? para foros, para tareas, para cuestionarios, para bancos de preguntas, cualquier cosa que yo quiera traer, cualquier elemento que yo quiera traer desde otro, otra sección en la cual yo estoy eh, inscrito como profesor, hacia este curso, lo puedo hacer utilizando esta opción de copiar contenido. ¿No? Es una opción eh, bastante útil en realidad. Y... Como decía, el único requisito es que estemos inscritos en ambos cursos con el rol de, de profesor. ¿no? Sí, también se puede hacer lo mismo con exámenes. Como decía, cualquier elemento, cualquier elemento, eh, incluso cualquier elemento de toda la jerarquía que hemos visto, ¿no? módulo con todo su contenido o carpetas, hasta bajar, hasta elementos individuales como lo son documentos, exámenes o foros. Lo podemos copiar de esta forma, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es que, y esto no olvidar, por favor, que al momento que nosotros hacemos check en el contenido a copiar, lo que estamos diciéndolo es, es que nos traiga ese contenido, pero con todo lo que contiene, ¿no? Entonces es importante eh, hacer esta, esto, digamos, eh, despacio, ¿no? Durarnos, para asegurarnos de que, de que hemos seleccionado los contenidos que realmente necesitamos. ¿No? aquí por ejemplo si yo le doy eh, este check aquí y le doy comenzar copia me va a traer todo este curso ¿no? es decir, me va a copiar todos los elementos que contiene ese curso me los va a copiar aquí en mi sección de contenido, ¿no? todos los módulos todas las unidades con todo lo que contienen ¿no? entonces eh, lo primero es eh, saber en dónde está el contenido que queremos, para eso tenemos esta opción de navegación aquí con la flechita y podemos traer eh, una vez que ya sabemos qué contenidos queremos traer, no podemos traer carpetas o módulos enteros o elementos individuales también. ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso tenemos la carpeta bancos de preguntas, que si hubiera aquí bancos de preguntas que hemos creado en esa otra sección, ¿no? obviamente no vamos a crear otra vez las preguntas en todas nuestras secciones, sino que simplemente lo hacemos en una, y después copiamos los bancos de preguntas hacia esta sección. ¿no? Eso lo, lo vamos a ver también con, con más profundidad en la sesión 3, que es creación de cuestionarios y bancos de preguntas. Sí, esta, esta opción eh, funciona para eh, Blackboard Ultra. sí Para Blackboard Ultra. También eh, se van a listar los cursos que, que tengamos en, en original, ¿sí? pero ahí sí habría que tener eh, un poco de cuidado de repente con el tipo de elementos que son. ¿no? A, eh, al, menos, al menos en el caso de, de cuestionarios, ¿sí? hay otra forma de copiar eh, las preguntas. ¿no? Estoy hablando exclusivamente de, de la parte de cuestionarios. ¿no? Si lo que queremos traer del otro curso son bancos de preguntas, eh, no no utilicemos esta opción sino que hay otra opción que ya, la, ya ya la voy a explicar en la sesión 3 que es más adecuada para, para copiar preguntas porque ahí tenemos el, el tema de tipos de preguntas y otras cosas ¿no? entonces eh, esta opción si bien es cierto eh, podemos traer cualquier cosa de otro curso cualquier elemento eh, recomendable que lo utilicemos siempre y cuando los otros el otro curso sea también un curso en ultra no si es un curso en original, Ahí sí eh, sería bueno limitarnos de repente a traer contenidos de tipo carpetas, documentos, no o archivos, por ejemplo. Pero no cuestionarios. Para cuestionarios y bancos de preguntas hay, hay otra otra forma de, de copiar desde original, no. Entonces, eh, solamente nuevamente para aclarar esto, podemos utilizar esta opción para traer cualquier elemento de cualquier tipo, siempre siempre y cuando sea de, de, de ultra a ultra y si es de un curso en original. Eh, utilicémoslo para traer contenidos, más no bancos de preguntas ni cuestionarios, ¿no? porque para eso hay otra opción que es, que es mejor, que es más segura. Ahora, eh... Sí, claro, se puede se puede copiar una actividad de, de un aula máster a, a todas las secciones, ¿no? Aunque para, para eso ya, y hablando exclusivamente de actividades, ¿no? Hay un proceso eh, diferente que se llama eh, clonación incremental. Sí, o sea, no es un proceso en realidad del que ustedes puedan hacer en el aula virtual, sino que es un requerimiento que se hace. Eh, en caso, por ejemplo, si yo tengo mi examen final si se ha hecho el examen final y se ha habilitado en el máster, ¿no? porque sabemos que al inicio de un curso, el examen final o el trabajo final eh, no necesariamente eh, está completo o no necesariamente ha sido creado, ¿no? Y si de repente tenemos secciones eh, o cursos que son, mejor dicho, cursos, a veces hay cursos masivos, ¿no? Que tienen 30 o a veces hasta más secciones, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, podrían hacerlo ustedes mismos copiando el contenido del máster como lo acabo de mostrar en este momento, pero para el caso eh, más bien exclusivo de evaluaciones, sí hay, hay un procedimiento que se llama clonación incremental donde se solicita a IT Service que se copie un contenido desde un aula en blanco que se les habilita a todas las secciones. ¿no? Ese procedimiento es una solicitud especial que se hace a, a IT Service por si es que ustedes necesitan copiar eh, su cuestionario o un examen a todas las secciones, ¿no? Siempre y cuando, pues, como digo, sean, pues, eh, bastantes, ¿no? Digamos mínimo, pues, más de 10, ¿no? Eh, para que no tengan que estar haciéndolo uno por uno. Eh, en el caso eh, prácticamente exclusivo de, de evaluaciones, ¿no? En, en ese caso no se hace desde el máster, sino que se les habilita un aula en blanco para que solamente carguen ese contenido, para que lo creen ahí, y después se hace la copia a varias secciones. ¿no? pero no, no es un, un procedimiento que, que sea aquí mismo desde el aula virtual, sino que es una solicitud aparte. Eh, si con guías se refieren a, a manuales, no, no tenemos ahorita manuales de BlackWare Ultra, sobre todo por el hecho de que está en constante desarrollo, en constante modificación. Lo que sí tenemos son eh, esas, estos talleres, estas capacitaciones. Eh, tenemos también las asesorías, como había indicado al inicio, y si ustedes eh, tienen mayor curiosidad y si quieren eh, tener también acceso a las herramientas, lo que tienen es la, la ayuda de Blackboard, ¿no? que es una página pública. Es eh, este enlace, ¿no? el Help de Blackboard. Y lo voy a dejar en el chat. Pues, esto es del mismo proveedor, por cierto. Es, es una página donde, donde están las últimas actualizaciones de todo el contenido. Aquí va, van a encontrar la división entre Experiencia Original, que es el blog Original, y la Experiencia Ultra. ¿no? Van a encontrar todo este contenido. Eh, está esta página en español. Eh, si gustan, también tienen aquí la opción de ponerlo en inglés. La página en inglés, eh, por lo general, siempre tiene mayor información. ¿no? Está mucho más completa pero si no, si no desean este, tenerlo en inglés y verlo en español, también pueden est ver esta página, ¿no? que es la que acabo de colocar en el chat. Bien, eh, si con pasar de Blackboard original se refieren a, a copiar un curso en original a Ultra, no estoy seguro si esa es la consulta, pero en realidad eh, no es que se pueda cambiar un curso de Blackboard original a Blackboard Ultra. Eh, si bien es cierto hay un proceso, pero... La, los contenidos eh, sufren tantos cambios que es mejor hacerlo desde cero. ¿no? Entonces, la, la forma de trabajo actual en la universidad es que si un curso ha estado en original y de repente a nivel de coordinación se decide que van a pasar a ultra, el siguiente ciclo, ¿no? lo que se hace es eh, habilitar un aula eh, en ultra en blanco y ahí se van construyendo los, los contenidos, o sea, desde cero, ¿no? Lo cual no quiere decir que no puedan reutilizar cosas del original, sí podrían copiar algunas cosas eh, a través de esta opción de copia de contenido, ¿no? Y ir viendo cuáles eh, se copian bien, cuáles no, ¿no? Pueden agregar cosas nuevas. Lo que sí pueden reutilizar son preguntas de cuestionarios. Si es que hay cursos, por ejemplo, que tienen creados ya bancos de preguntas que suelen utilizar, eso sí lo pueden traer a Ultra, pero a través no a, a través de copia de contenido, sino a través de aunque que ya se va a explicar en la sesión 3. ¿no? Eh, bien, entonces, eh, para ir avanzando un poco más, porque nos quedan dos temas todavía que son eh, importantes. Nos quedan todavía eh, bien 35 minutos, vamos a, vamos a tratar de, de avanzar. Es el tema de las tareas. ¿no? Eh, posiblemente eh, vayamos a profundizar un poco más en la siguiente sesión, pero sí quisiera en todo caso mencionar a nivel introductorio el tema de actividades, no porque son también, eh, al igual que lo que hemos hecho en este momento, vendrían a ser contenidos también. Entonces, eh, vamos a comenzar de la misma forma como hemos agregado estos contenidos, vamos a agregar eh, elementos calificables, ¿no? Si bien es cierto, no, no vamos a ver en esta sesión la parte de calificación, pero al menos sí la parte de creación, no para que tengan una, una aproximación de cómo pueden ustedes crear estos elementos calificables, que básicamente son dos. ¿no? Le podemos crear y aquí al final tenemos evaluación y tenemos participación y compromiso. ¿no? Vamos a crear un debate. no Recordemos que, como ya se ha mencionado, debate es foro. Voy a crear un debate. Por ejemplo, vamos a hacer el intento aquí de poner un foro de consultas. Sí, esto es algo bueno que debería tener todo curso, ¿no? un foro de consultas donde los alumnos puedan escribir eh, sobre cualquier consulta general que tengan del curso, no necesariamente asociada a alguna unidad o tema en particular. ¿no? Y estos foros de consultas, por lo general, eh, no son calificados ¿no? porque son solamente de consultas entonces aquí a la derecha pueden ver que dice calificaciones y dice el debate no está calificado ¿no? lo cual para este eh, espacio que es un foro de consultas vamos a dejarlo ahí y lo que sí es importante ponerle a un foro es siempre una cabecera o un enunciado no para ello tenemos este este editor de texto que es el mismo tiene las mismas opciones que nosotros vamos a poder eh, encontrar en, en todos los elementos ¿no? entonces por ejemplo vamos a poner aquí enunciado básico vamos a dar guardar y ya está no entonces aquí ya está creado nuestro debate nuestro foro podemos ponerlo como visible ¿No? Entonces el, el foro tiene este, este gráfico, esta imagen de globos de texto. ¿no? Este foro de consultas por lo general está aquí dentro de información general. ¿no? Vamos a agregar otro foro, por ejemplo en semana 1, y este sí va a ser un foro calificado. ¿no? Vamos a crear un debate, vamos a ponerle foro 1, y aquí... En la parte derecha tenemos un botón de ajustes. ¿no? Vamos a darle acá a este botón. Tenemos aquí diversas opciones. Ahorita lo que vamos a hacer es... Seleccionar este como un foro calificado. ¿no? Vamos a activar aquí esta opción que dice calificar debate. Eh, podemos colocarle si queremos una fecha. no Hasta cuándo pueden participar. ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que este es un foro que está... Eh, dentro de la semana 1, entonces, por ejemplo, no si nuestra semana 1 es desde el lunes hasta el domingo, no yo podría decir que los alumnos pueden participar hasta el día domingo 5, digamos, pues, hasta las 23.59. ¿No? Y aquí le ponemos el puntaje, no por ejemplo, sobre 20. Aquí, eh, al igual que en las actividades, podemos agregar incluso una rúbrica de calificación. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Para, eh, para ello es que voy a dejar creados aquí como primera aproximación estas actividades. Y en la siguiente sesión vamos a reutilizar estas mismas actividades, pero vamos a ir profundizando más en estas opciones. ¿no? Entonces, por el momento solamente vamos a colocar este foro con una fecha de entrega y lo vamos a colocar como un foro calificado y le vamos a dar guardar. ¿No? ya está guardado nuestro foro, aquí tenemos un resumen de, las, de los ajustes que hemos hecho ¿no? como fecha de entrega y que es un foro calificado, vamos a ponerle visible, y acá está creado nuestro foro. ¿No? Entonces, como habíamos dicho al inicio, dentro de las carpetas o dentro de, las, eh, de los módulos de aprendizaje podemos agregar también las actividades. ¿no? Entonces, nuevamente volviendo al tema de jerarquías, ¿no? Y si bien es cierto, cada docente puede organizar su curso como mejor le parezca, siempre hay, eh, como buena práctica, no podemos decir que las actividades también deberían ser organizadas de esta forma dentro del curso. ¿no? Y lo podemos hacer de dos formas. ¿no? Una forma, y que es una forma que, por ejemplo, a mí particularmente me gusta, es poner las actividades eh, semanales o de las sesiones dentro de la carpeta o dentro del contenedor correspondiente. ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi semana 1, que podría ser también, por ejemplo, sesión 1, y yo, yo sé que en esa semana o en esa sesión yo sé que tengo un foro y tengo una tarea, entonces dentro de esta semana 1, dentro de esta carpeta, voy a colocar mi foro 1 y mi tarea 1. ¿no? Entonces yo sé que dentro de esa carpeta también están mis actividades. ¿no? Hay otros docentes que por el contrario eh, se les acomoda mejor crear una carpeta aparte, ¿no? Puedo acá crear, por ejemplo, una carpeta que diga evaluaciones. O tengo una carpeta que dice evaluaciones y dentro de esta carpeta también puedo yo crear eh, mis tareas, ¿no? Tarea 1, 2, tarea 3, 4, 5, 6... Entonces, eh, en realidad es otra forma también de hacerlo. Ustedes pueden hacerlo de, de las dos formas que, le, que, de la forma que mejor les parezca. Pueden tener una carpeta aparte que diga evaluaciones, o pueden ubicar las actividades dentro de la unidad, dentro de la semana, o dentro de la, de la sesión correspondiente, como yo estoy haciendo en este ejemplo. ¿no? Entonces, volviendo al tema de las actividades, aquí está mi foro 1. Y ahora sí, eh, vamos a enlazar lo que acabamos de hacer ...con esta parte superior. ¿no? Aquí al inicio habíamos mencionado que tenemos un acceso directo que dice debates. ¿no? Entonces si yo le doy clic a debates, me aparecen aquí los foros que yo he creado. ¿no? Entonces eso quiere decir que para yo acceder a estos foros... ...no es necesario que como docente esté ingresando a, ca a, a cada una de las carpetas... ...a cada uno de los módulos para ubicar el foro y poder revisarlo... ...sino que de frente puedo ingresar a debates... Y acá me va a aparecer la lista de foros que yo tengo. no Y puedo ingresar para revisar las participaciones. O incluso también para calificar. no Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero de repente. Para los alumnos es más fácil. Eh, organizarlo de esta forma. no Ya sea ubicándolo dentro de la unidad. Semana o sesión correspondiente. O teniéndolo aparte. En una carpeta por ejemplo que diga evaluaciones. no Entonces aquí también. Ya creé un foro, en este caso es un foro individual. Vamos a crear también una tarea. Aquí eh, vamos a, le he dado clic al botón crear y voy a seleccionar la opción que dice actividad. ¿no? Selecciono actividad. Y una actividad básicamente es lo mismo que una tarea. ¿no? Así como debate es un foro, en este caso la actividad vendría a ser lo mismo que una tarea. Entonces aquí yo le puedo poner. Tarea 1. ¿no? Aquí vamos a poner... No sé, eh, Esto de repente es un poco confuso, ¿no? Porque esto es cuestionarios, ¿ya? Pero eh, de una vez quisiera aclarar que el espacio, la interfaz desde la cual nosotros creamos una tarea, es la misma desde la cual nosotros podemos crear un cuestionario. ¿no? Es, es parte de, de la forma que tiene Blackboard Ultra de, de resumir la, los contenidos, ¿no? de resumir la cantidad de clics que hacemos o de resumir la cantidad de opciones que tenemos ¿no? para hacerlo más accesible, más eh, para encontrar las, los elementos más rápido, no, entonces es el mismo espacio, ¿no? pero en este caso estoy creando una tarea y para ponerle una, una cabecera, un enunciado a mi tarea, voy a hacer clic acá, ¿sí? No se preocupen todavía por todas estas opciones que aparecen, porque esto lo vamos a ver con eh, mucho más detalle en la sesión 3. Pero ahorita lo único que me interesa es esta opción que dice Agregar Texto. ¿Sí? Con Agregar Texto, simplemente voy a poder aquí subir un enunciado. ¿No? Este enunciado... Eh, ahorita, a modo de ejemplo, lo estoy poniendo súper básico, pero aquí ustedes pueden eh, agregar más texto, agregar instrucciones, pueden eh, cargar documentos adjuntos, ¿no? Si es que de repente los alumnos no se sé, eh, requieren algún tipo de, de plantilla, ¿no? En Word, en Excel, que, que, van, a, que van a utilizar para, para hacer la tarea, ¿no? La pueden cargar en este espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy agregando un archivo de Excel. Le pongo guardar y ya está, ¿no? Entonces aquí los alumnos... Eh, van a poder ver todas las instrucciones que necesitan saber antes de cargar su tarea. ¿no? Eso lo pueden colocar acá, en la opción de agregar texto. Y ahora vamos a ver un poco las opciones que están aquí a la derecha. ¿no? También tenemos esta eh, pestaña de ajustes. ¿no? Aquí lo que tenemos es un resumen eh, de opciones, digamos, bastante básico. Pero aquí, en ajustes, vamos a poder ver eh, las opciones completas, que son bastantes. No necesariamente van a utilizar todas. Vamos a, a repasar eh, algunas opciones básicas, ¿no? Eh, sobre todo algunas que generan un poco de confusión. Eh, aquí al inicio no tenemos la fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento quiere decir es la fecha máxima hasta la cual los alumnos pueden entregar su tarea, ¿no? Fecha y hora. Por ejemplo, yo le doy que esta tarea vence el día domingo 5 de marzo a las 23:59, ¿no? Si yo lo dejo así, los alumnos van a poder ver que esta tarea tiene una fecha de vencimiento. ¿no? Y cuando llegue, si pasa esta fecha y yo no he hecho nada más, los alumnos van a, car van a poder cargar, pero el aula virtual lo va, va a marcar ese envío como tarde. ¿no? Si adicionalmente yo no quiero que los alumnos puedan cargar nada después de esta fecha, es decir, que ya no les permita cargar nada, yo puedo eh, poner clic a esta opción. ¿no? e incluso a esta también la diferencia entre estas dos, por cierto al marcar la primera se marca la segunda ¿no? esto de aquí también tiene que ver eh, con el tema de cuestionarios ¿no? como decía, es, las interfaces son las mismas y las opciones son parecidas ¿no? entregas atrasadas quiere decir que si un alumno justo el domingo de los 23 y, cinc, 23 y 59 tiene abierta la pantalla donde va a cargar su archivo y le dio esta hora esta pantalla automáticamente se va a guardar y se va a enviar ¿No? Eso quiere decir esta opción. Ahora, esta segunda opción de no permitir nuevos intentos luego de la fecha de entrega, quiere decir que los alumnos, después de esta fecha y hora, al darle clic a la opción, ya no les va a permitir entrar, ¿no? Si entraron después de esta hora y le quieren dar clic al la, a la enlace de tarea 1 para cargar un archivo, ya no van a poder, ¿no? Les va a decir que ya pasó la fecha y la hora y no pueden cargar, ¿no? Eh, Esta opción, permitir conversaciones de la clase tiene que ver con las actividades grupales. ¿no? Esto lo que va a permitir es que los alumnos puedan tener una sala privada de colabore, ¿no? de, de videoconferencia, para reunirse con sus grupos si es que necesitan eh, conversar o necesitan realizar una, una tarea eh, de forma colaborativa. ¿No? Esto lo, lo vamos a ver también en la siguiente sesión, eh, un poco en la parte de, de Collaborate. Ahí vamos a aprovechar para, para mencionar y de repente hacer un ejemplo con esta opción. ¿no? Pero a eso se refiere, que los alumnos tengan una sala privada de Collaborate para que se puedan reunir con sus grupos. ¿no? Esta opción ahorita eh, está deshabilitada por esto de acá. Esto que dice recibir entregas sin conexión a Internet, ¿sí? eh, el nombre básicamente no nos dice nada. ¿no? Podría ser cualquier cosa, pero eh, solamente para saberlo, esta opción lo que, a lo que apunta es a que nosotros podamos recibir eh, entregas de alumnos sin necesidad de que sean calificadas. ¿no? Por ejemplo, si nosotros eh, hicimos una, una actividad en el, en el aula no y los alumnos eh, al final de esa actividad en el aula tenían un entregable, pero que no es calificado ni ni nada por el estilo, sino que era parte de su participación o de, lo, o de la dinámica actividad que hicieron en su clase y nosotros les queremos dar un espacio para que guarden esa, ese documento o, o lo que sea que hayan realizado. ¿no? Podemos activar esta opción, le damos guardar y los alumnos van a poder cargar ahí documentos, pero eh, no, no nos va a permitir realizar ningún tipo de calificación, ningún tipo de feedback, sino que es un espacio solamente para que puedan eh, cargar lo que, lo que hicieron en clase. Solamente para que, para que sepan a qué se refiere esta opción que dice entrega sin conexión a internet. Estas opciones de presentación tienen que ver directamente con cuestionarios. Las vamos a ver en, las, en la sesión 3. Esta parte es, es importante. no Aquí, por ejemplo, tenemos esta lista desplegable donde adicionalmente a actividad nos aparece tarea. no Pero básicamente las opciones no cambian. Lo único que, que cambia es el, la, la imagen que está asociada a la actividad. ¿no? Cuando es una actividad aparece esta imagen que vamos a ver acá, ¿no? de esta, esta hoja de papel. Y si le ponemos tarea, lo que va a aparecer aquí es una mochila, ¿no? como indicando que es una tarea que los alumnos tienen que hacer en casa y no es una tarea que, que van a hacer en clase. ¿no? Pero básicamente es, es, es eso nada más. Así que eh, no es necesario eh, pensar mucho en esta opción. ¿No? Si es una tarea, simplemente lo podemos dejar en actividad. Aquí, esto es importante: el número de intentos, es decir, cuántas veces tienen los alumnos permitido subir archivos. ¿no? Un solo intento, dos intentos o intentos ilimitados. ¿no? Por ejemplo, yo le puedo poner dos intentos. Ahora, estas siguientes opciones: la de calificar intentos y calificar. Esta, la de calificar intentos, es algo que también tenía el original. ¿No? Si, si tienen más de un intento y es una actividad calificada, es decir, que va a tener una calificación aquí en el aula virtual, independientemente si es un cuestionario o si es una tarea de calificación manual, aquí podemos elegir cuál va a ser la calificación válida. ¿no? A veces, por ejemplo, con los cuestionarios eh, que los alumnos pueden realizar eh, dos o tres veces incluso, podemos decirle que se considere como calificación válida el intento con la calificación más alta. ¿No? Si el alumno hizo su cuestionario y sacó 10 y tiene otra opción para rendirlo, ¿no? lo da de nuevo. Y si ahora se sacó 15, por ejemplo, ya en este caso de dos intentos, se consideraría como válida la calificación más alta. ¿no? En el caso, por ejemplo, de este ejemplo en específico de cuestionarios. Tenemos la puntuación. Al ser una actividad o una tarea, podemos colocar la puntuación de forma manual, ¿no? en este caso 20%, Estas opciones son eh, en caso queremos realizar algún tipo de evaluación por pares, ¿no? Si es que queremos que los alumnos se califiquen entre ellos. Esto de acá, este check es también para el caso de cuestionarios, ¿no? Si queremos que la, la nota de los alumnos les aparezca ni bien termina. Estas opciones que tenemos acá. Eh, de repente, como se han podido dar cuenta, lo vengo mencionando, la mayoría tienen que ver con cuestionarios. Estas también son de cuestionarios, las vamos a ver luego en la sesión 3. Límite de tiempo también, por lo general, tiene que ver con cuestionarios. Aquí podemos agregar rúbrica, esto lo vamos a ver mañana. ¿no? Vamos a agregar una rúbrica de calificación, vamos a ver también cómo calificar utilizando una rúbrica. Eh, aquí voy a aprovechar para ver también el tema de grupos. ¿no? Hemos hecho un foro eh, individual y ahorita si yo le doy guardar, por ejemplo, esto se convierte ya en una tarea individual, ¿no? Aquí está, tarea individual. Entonces yo puedo poner aquí mi foro aquí abajo y mi tarea 1, ¿no? Ambas que son eh, individuales, ¿no? Ahora, eh, esta tarea, eh, en el tiempo que nos queda, ya, ya estamos cerca de, del final, pero... Eh, quisiera explicar el tema de los grupos, ¿no? De repente, si, si mañana nos, nos da un poco más de tiempo, si se necesita, podemos profundizar un poco más. Pero lo que quisiera decir básicamente es que aquí en Blackboard Ultra, a diferencia de original, tenemos dos formas de hacer grupos, ¿no? Y aquí hay algo, hay un concepto, hay dos conceptos importantes que tenemos que saber, ¿no? Primero, aquí al lado izquierdo tenemos un acceso directo. Donde dice ver conjuntos y grupos. ¿No? Ver conjuntos y grupos. Entonces, en Blackboard Ultra... En Blackboard original también existía esto, pero la verdad no se usaba. Pero aquí en Blackboard Ultra, sí... El uso es más evidente. Y estoy hablando de los conjuntos de grupos. ¿No? Como pueden ver aquí en Ultra... La opción que aparece de primera mano al ingresar a este espacio... No es grupos, sino conjuntos de grupos. ¿No? Entonces... Eh, un conjunto de grupos, como bien su nombre lo dice, va a contener uno o más grupos de alumnos. ¿no? Entonces, la idea de tener un conjunto de grupos es que en algunos casos, ¿no? no siempre, pero en algunos casos, nosotros de repente vamos a querer que para distintas actividades los alumnos tengan grupos diferentes. ¿no? Sé que esto no se estila, no es normal que dentro de un curso los alumnos tengan eh, grupos distintos para diferentes actividades, ¿no? porque por lo general los alumnos hacen un grupo y con ese grupo trabajan eh, durante todo el desarrollo del curso, no, desde inicio a fin, ya sea eh, distintas actividades colaborativas hasta de repente el trabajo final que a veces es grupal, no, lo hacen desde el inicio a fin con un solo grupo, no, pero eh, solamente para tener en cuenta que existe la posibilidad a través de los conjuntos de grupos que nosotros podamos crear diferentes grupos de alumnos para diferentes actividades no entonces aquí por ejemplo yo le pongo nuevo conjunto de grupos ¿no? y para, para ello yo puedo diferenciar en nombre no por ejemplo suponiendo en el hipotético caso que yo sé que los alumnos van a tener actividades no a lo largo del curso Voy a dar a guardar y que para estas actividades los alumnos van a tener eh, un grupo formado pero sin embargo para el trabajo final, los alumnos van a tener otro grupo distinto, ¿no? Grupos trabajo final, por ejemplo. Entonces, solamente para ilustrar lo que acabo de decir, esta es la idea de los conjuntos de grupos, que dentro de mi, que dentro de mi curso yo tenga actividades que requieran que los alumnos estén en distintos grupos. No, no, es, el, no es el caso por lo general. pero por lo general tenemos aquí una sola, un solo espacio donde vamos a hacer grupos. ¿no? Entonces, por ejemplo, si en mi curso los alumnos solamente tienen un trabajo grupal, que es el trabajo final, o si para, independientemente de las actividades grupales que haya a lo largo del curso siempre van a estar en el mismo grupo, ¿no? yo voy a crear mi conjunto de grupos y voy a proceder a crear los grupos. ¿no? Estos grupos se pueden eh, asignar aleatoriamente podemos eh, colocarlo aquí, que los alumnos se inscriban por ellos mismos, ¿no? o podemos hacer lo más usual, que es nosotros mismos armar los grupos. ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo solamente seis alumnos de ejemplo, entonces voy a crear dos grupos, no vamos a crear dos grupos de tres, y para ello, como en todos los demás contenidos, tengo aquí este símbolo de más, no aquí tengo nuevo grupo 1, y simplemente yo puedo, por ejemplo, eh, crear también aquí otro grupo. Acá está, ¿no? Simplemente con el más y ya se creó mi grupo. Nuevo grupo 1 y nuevo grupo 2. Entonces, no yo quiero aquí que Manuel, Valeria y Sergio, por ejemplo, los estoy seleccionando con el clic izquierdo, ¿no? Los quiero que estén en el grupo 1, los selecciono solamente con un clic izquierdo, le doy clic en los tres puntitos y los mando al grupo 1. ¿No? Nuevamente lo voy a explicar. Aquí rápidamente lo que yo puedo hacer es quiero que estos tres estudiantes formen un grupo, los selecciono haciendo clic una vez con el clic izquierdo y en los tres puntitos de cualquiera los mando al nuevo grupo 1 que ya he creado. ¿no? Si todavía no he creado los grupos, simplemente puedo seleccionar los alumnos y crear un grupo, un grupo nuevo con estos alumnos o mandarlos aquí, ¿no? a un grupo que ya está creado. O si no, también puedo agarrar a un alumno y de forma individual y mandarlo al grupo que, en el grupo que quiero que esté. ¿no? En este caso, como solamente tengo seis alumnos, voy a mandar los tres de frente. Nuevo grupo 2. Y ya están mis grupos. ¿no? Nuevo grupo 1, nuevo grupo 2. Y le pongo guardar. Entonces, acá está. Dentro de mi conjunto de grupos para el trabajo final. ¿no? Tengo mis dos grupos. Entonces vamos a utilizar esto de, de ejemplo. ¿no? Entonces, aquí en mi tarea 1. 1. Yo quiero convertir esta actividad que es individual en una actividad grupal. Entonces le voy a dar aquí a ajustes. Y aquí al final dice asignar a grupos. Le voy a dar clic. Y esta es la otra forma que decía hace un momento. ¿no? Que, en, que en Ultra tenemos dos formas de crear grupos. Una es, como lo acabo de hacer, desde la opción, eh, desde el acceso directo en crear grupos. ¿no? En, en ver grupos, o yo podría incluso de frente, entrando a mi actividad, asignar a y aquí recién crear eh, los grupos, ¿no? Eh, así que lo pueden hacer de cualquier forma, ¿no? Por ejemplo, si yo no hubiera hecho los grupos, aquí los podría crear, acá me aparecen todos mis alumnos que en este caso, en este curso de ejemplo solamente tengo seis, pero no los voy a hacer ahorita porque yo ya los hice previamente, entonces, ¿dónde ubico los grupos que yo ya tengo previamente creados? ¿no? Aquí en esta opción que dice agrupar estudiantes. Sí, esto es importante saberlo porque no es tan evidente. Pero aquí en esta lista, aquí justo donde dice personalizado, si yo despliego esta lista, aquí al final me aparecen los conjuntos de grupos que yo he creado previamente. no Tengo acá grupos de trabajo final que había creado y también este otro conjunto de grupos que dice grupo de actividades, ¿no? Entonces, en este caso, de ejemplo, como solamente voy a usar el conjunto de grupos de trabajo final, lo selecciono, ¿no? Despliego la lista, lo selecciono y acá están mis grupos, ¿no? Estos son los grupos que yo hace un momento había creado. Bien, y le doy guardar. Ya está entonces. Ahora acá en grupos asignados me dice hay dos grupos. ¿no? y le pongo guardar. ¿No? Entonces, la idea de tener actividades grupales es que los alumnos puedan trabajar de forma colaborativa ¿no? y para eso también eh, mañana voy a explicar esta opción de conversaciones en la clase. Y también la idea de los grupos es que al momento de entregar la actividad, ¿no? que por lo general es un documento que los, alum que los alumnos tienen que cargar, no, no todos los alumnos tienen que hacerlo, sino solamente un miembro del grupo carga el trabajo y este envío de forma automática se va a replicar para todos los demás miembros del grupo. Y de igual forma, al momento de la calificación, que eso es lo que vamos a ver mañana, al momento de calificar, el docente no tiene que calificar uno por uno, sino puede registrar una calificación para el grupo y esta calificación haya sido ingresada ya sea de forma manual o a través de una rúbrica, como también vamos a ver mañana, se va a replicar automáticamente para todos los miembros del grupo. ¿no? Entonces, así como hemos hecho esta actividad grupal, ¿no? también podemos eh, tener un foro grupal. ¿no? Aquí, por ejemplo, en ajustes, estoy entrando a mi foro 1. Si este foro fuera grupal, aquí yo también tengo la posibilidad de asignar a grupos. ¿no? Nuevamente, como digo, no es evidente en dónde están los grupos que yo ya había creado, pero para que sepan que están acá en esta lista. Desplegamos acá la lista y aquí van a figurar los grupos eh, en caso los haya creado previamente como, como en mi caso lo, lo hice. Voy a seleccionar, le pongo guardar y ya está. ¿no? Le pongo guardar. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia entre un foro individual y un foro grupal? ¿no? La diferencia es que en un foro individual los alumnos participan, pero participan con todos los miembros de la clase. Es decir, es un foro abierto para, por ejemplo, para los 40 alumnos que yo tengo en mi sección. ¿no? Todos van a poder ver los comentarios de todos, todos van a poder interactuar con los demás, van a poder responder los, los comentarios de sus compañeros cuando el profesor comente, todos los alumnos van a ver el comentario. ¿no? Ese es eh, un foro individual, quiere decir que es un foro abierto para toda la clase en general. Ahora, el foro grupal es en caso nosotros tengamos una actividad, no un debate, pero que solamente lo tienen que hacer los alumnos con su grupo. ¿no? Es decir, tengo mi grupo de cinco alumnos, o tengo, por ejemplo, mi, mis tres, cuatro o cinco grupos de alumnos, no, cada uno con cuatro o cinco estudiantes, pero yo quiero que debatan cada uno dentro de su grupo nada más. No quiero que debatan con toda la clase, sino dentro de, de su grupo cada uno. Entonces, aquí yo puedo ir eligiendo, no, cuando ingrese un alumno, ...y coloque aquí una respuesta, solamente la van a ver los demás miembros de su grupo. En este caso, por ejemplo, del grupo 1. Y yo como profesor sí puedo elegir a qué grupo quiero ingresar. Voy a ver los comentarios de los alumnos. Puedo eh, colocar comentarios aquí también. Y en este caso, obviamente, en mis comentarios solo lo verían los miembros del de grupo que yo tenga seleccionado. ¿no? Entonces, esto es, eh, a grandes rasgos, la diferencia entre un foro individual, un foro grupal una tarea individual y una tarea grupal y cómo configurarla. ¿no? Eh, como decía, hay más opciones ahí que vamos a ir complementándolas en la siguiente sesión, en las siguientes sesiones, mejor dicho, porque vamos a ingresar a la misma interfaz, a la misma vista, para configurar la rúbrica y para configurar, en este caso, el tema de los cuestionarios. ¿no? Entonces, eh, básicamente con, con eso estamos ya cerrando... Eh, este, el taller del día de hoy, creo que hemos podido eh, tocar todos los puntos que teníamos en agenda no sé si, si habrán ah, ya. gracias Gabriela ahí este ahí han pasado la, el enlace, no se olviden por favor registrarse en el formulario para que se le validen las, las dos eh, las dos horas de capacitación eh, la grabación se va la vamos a colgar aquí en nuestra página de innovación educativa Sí, creo que es aquí en la parte de docentes, aula virtual ultra. Ajá, Aquí, eh, ya sea en la sección de webinars o en la sección de capacitaciones, en alguna de esas pestañas va a estar colgada la, la grabación. Creo que es aquí, aquí donde está la descripción de, del taller, ¿no? en, en la página de innovación educativa, que por cierto es la misma página donde donde está la, el tema de las asesorías, ¿sí? que nuevamente lo voy a poner aquí porque si, por si alguien no lo tiene. La, la fecha de inicio de la tarea es desde, la, desde el momento de la creación, desde el momento que nosotros creamos el elemento de la tarea, ya se asume que esa tarea está lista para que los alumnos eh, interactúen con ella, ¿no? a no ser que la tengamos como oculta. ¿no? Si yo tengo mi tarea como oculta, quiere decir que todavía estoy reteniendo que los alumnos la puedan ver y simplemente la habilito desde el momento que yo quiero que la vean. ¿no? o sea, Es decir, no hay, no hay un, una fecha de inicio, sino una fecha de fin. ¿no? La fecha de inicio podríamos tenerla como la, la, la, el momento en el que creamos la tarea. Entonces, eh, no se olviden por favor de guardar este enlace de las asesorías que comentábamos al inicio. Si alguien no escuchó, eh, tenemos asesorías toda la semana, todas las semanas, sobre este y todos los temas que vamos a ver. Eh, de Blackboard Ultra. ¿sí? Acá están los horarios, por si en algún momento eh, que están en su curso en Ultra tienen alguna consulta, alguna dificultad. Eh, igual, eh, aquí van a estar nuestros asesores que son eh, Michael Sow y Sergio Soto. Justo Michael nos está acompañando el día de hoy. Eh, igual, si en algún momento ustedes eh, por alguna razón tienen alguna pregunta o algún, alguna dificultad y no pueden ingresar en estos horarios, pueden... Eh, Escribir al correo de nuestros asesores para de repente coordinar una reunión aparte o este, coordinar por correo, ¿no? Ahí de repente, si Michael, puedes dejar tu correo. Eh, pero si necesitan una asesoría en vivo, lo pueden hacer en estos espacios, ¿no? Y la, la grabación va a estar colgada aquí también en la página de Innovación Educativa, en la pestaña Docentes, Aula Virtual Ultra, sección Capacitaciones, aquí... Eh, en primer lugar, tienen el detalle de las sesiones que estamos dando el día, eh, bueno, es, estos días, ¿no? Aquí está las del día de hoy. Recuerden que la siguiente sesión, la sesión número 2, ahí pueden ver los temas en, en el, la presentación que han descargado al inicio. Eh, es el día miércoles, también de 10 a 12, y la última sesión, que es cuestionarios, eh, el próximo lunes, 6 de marzo, de 10 a 12, ¿no? También de dos horas. Eh, bien, entonces muchísimas gracias a todos por conectarse a, esta, a este taller y nos estamos viendo el día miércoles a la misma hora, de 10 a 12. Muchas gracias a todos.